Una unión totalmente inesperada, unión totalmente esperada, inesperada esperada, unión pero bien acertada. acertada. 2012 wow. ¡Ah! Nosotros hacemos música por dinero, o hacemos el corazón. La vida del género, directamente desde Flame Records. Diciendo al público, convenciendo, real lo que estoy viviendo. En esto de la música, yo me inspiro con talento. Y aunque no me lo crea, yo con esto no te miento. Siempre soy real, esto no es un juego de video. Un juego de video, soy una revelación musical. Papi, yo nací pa' esto. Hablando claro, tengo un excelente lento Si no te la creas, cuando quieras te lo enseño. El máster. La calla no está de mi no somos apariencia ni hablamos ser más que nadie Llevamos la misión de que en cada canción Lleven letras puras salidas del corazón Desde pequeño la calle me condujo a volverme muy violento Parado en una esquina complicándome la vida Fijando mi mirada hacia el cielo Pensando en lo que hago yo Si es lo no me nadie, yo no canto para ustedes. Pues, que traigo, que traga, que suena, que caña. Es una canción de revolución. todo el mundo quiere pegar un Pero no le voy a hacerle favor. Que te salga medio así que perdón. Porque lo que traigo es puro sabor. Floca, es es si no me va a me re Convenciendo al público, convenciendo. Real lo que estoy viviendo. Con La pasión, perseverancia. Puedo decir que todo se cansa Y sin tener problemas en la calle, puedo decir que se deja adelante. Pero no te confíes de nadie. No enemigos, son iguales Son seriales, salidas de la vez. De me de presento yo. No saca de esto pa' la calle Donnie, no, muchos envidiosos, mucho malicioso. Aquí se junta el combo, vamos a meterle esto sin y no No hubo comienzo muy lento, lo puse rápido y sin prisa me pongo la no avisa, seguimos subiendo la calle Rompiendo mi rica, metiendo el de besos Lo no tiene muy solito, solo relájate, voy Ja, ja, alma solito Como pa' la calle voy Experiencias y ocurrencias en la vida eternidad Siempre hago lo que mi corazón me Siempre lucho por cumplir Diciendo, al público convenciente, y hey, no, no hay que, que, sea, que se de frente, Sin retroceder, echa para adelante mi hermano la bendición y dígame. Oh, oh. Ni en la sombra te confieso, no, ya no se sabe quién es quién. Pero me niego a pensar que sería si llegaría a faltar. Sería un fracaso en lugar Rimando a lo con calle, da igual a las razones. De mi comportamiento, si sí, papá no te miento, es suficiente con lo que yo invento. No me dejo derrumbar por cosas en la vida. Yo siempre busco las salidas, mi calle y mi música me inspiran. Valorando amizades, y mi combo siempre mira hacia el frente sin detalles. De cerca, la nueva voz musical. <risa> el Marte, el De brotar y solo talento para exportar NKL, la nota musical Le dejo ah, el chacal, le dejo el chacal El sol